No hay geodas. No me jodas. hay geodas. En serio, a mí me habéis tangado esto de que hay geodas en el océano. ¡Ey, Macarena, tú! So? Azenbizu, Azenbizu, baza Te, te, te, te, te, te. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Es que Ope, se ve, se la ve la como de color azul, modina. tío. Se ve como se veía azul esto, tío. Oye, ¿por qué se ve lila? El puto agua ahora. Me está haciendo ir por aquí como si hubiera geodas, pero no hay una puta geoda. Pues no, no geodo, no hay ni una sola puta geoda. Y lo veo todo brillante. ¡Uy! ¡Uh! ¡Suerte, Marino! Eso me interesa. Y todo lo demás se puede quedar ahí. No sé, si yo me he gastado ya veintipico petardos dando vueltas por ahí. No encuentro una puta mierda de estas. ¿eh? Mira, mira, si es que está todo plano. Esto deben de ser líquenes. Si me... A ver, aquí tierra hay una grieta. Es que... Mira, mira, mira, eso sí que es una geoda. Tú pides, Estefanía. Tú ya sabes, tú pides. ¿Qué quieres? Que me compre un jacuzzi. Yo me compré un jacuzzi de esos de goma y me lo pongo aquí. Y hago directo ahí, con la pizarrita. Un besito para Estefanía. Yo lo hago todo lo que quieras. Por ¿Tampoco? loco. ¿Qué? ¿Que no? Y tanto. Hostia, mira lo... ¡Hola, qué guapo! Hacen ruido cuando las pisas. A ver, chucklers, 21, 22, 17, 19, estos 16, 15, 15, 15, este ¿no? Eh, eh no, que veo, no, no. no veo, no veo, no veo, no veo. No veo, joder. ¿Dónde está el imbécil? A ver, el este aquí Bueno, en realidad, espera, espera, espera Si es que aquí no me va a entrar una geoda O sea, voy a tener que poner Esto lo voy a dejar aquí para no perderlo Ahí está Vamos a desgeonegizar, o ¿cómo se diría esto? No sé. Me voy a cargar la puta geoda entera, vamos. <risa> <risa> cómo la es como tocar el piano. ¿Es, espera, es eh. La Ya está, ya está. No, no me hace falta. No me hace falta el sedante. Gracias, doctor. Hola, vaya puntería también. Le metido, de todos los bloques que había, voy y le meto al al chambursito este. ¿Cómo se llama? Eso me lo devuelves Y que se ponga uno de estos Chambursito Oye, me voy a llevar tú una geoda Pero como para hacerme dos collares, ¿eh? Por lo menos Y tres joyerías De geodas ¡No me <risa> Guau, cómo va a molar esto En el... Donde yo me sé Guapísimo Esto va a estar guapísimo Donde yo me sé ya un goló. Ah, están recubiertas de basalto y pero y lo otro qué es? Esto blanco, ¿qué coño es? Calcita, eso no tenemos tampoco en el museo, eh, que no. Porque es nuevo, esta mierda hay que ir a poner. Comete una patata. Lo haciendo es complicado de llevarse, eh. A ver si me puedo llevar ese cacho, aunque sea. Hombre, este me lo llevo, pero es fijísimo, ¿eh? Te lo digo. Nos hemos chirlimbindado la geoda esta casi toda entera. Lo que está ahí que se le da por culo ya. A ti sí que te van a dar por culo, enano de mierda. Vete a cagar. A ver, no veo un carajo ya. Hostia puta, de estar ahí dentro. Con los bugs de la luz y su puta madre. Ir para casa a dejar todo esto que he cogido, las geotas y todo. Oco está esa ahí la casa y tiene los shulkers en la entrada. No toques las pelotas, no toques lo que no es tuyo y deja de estar. Es una buena solución. ¿Qué estás haciendo, Mario? ¿Qué estás haciendo, Mario? Que estás aburrido y dices tonterías. Hijo, ¿qué estás haciendo? Te doy faena súper rápido. ¿eh? Te doy faena... Oye, me caiga el agua. Estoy faena, pero súper rápidamente, espabilodósicamente, estoy faena. ¿eh? ¿Quieres que te dé faena? de faena o no te de faena, ¿Te de faena o no te de faena, tienes faena o no? De faena? ¿Quieres faena? Mario. ¿Quieres que te dé faena, Mario? Vente, el punky, sí, para, a la casa vas a entrar tu punky. A la puta calle. ¿Quién es el punky este? Me voy a cortar el grifo. El punky. ¡Punky! verde del pelo, Punky! Kira mempengkin Mempengkin Kamu punkin